Pues buenos días a todos y a todas. Hoy hacemos esta comparecencia para hablar, como se imaginarán, de la huelga de deportes, de instalaciones deportivas. Mañana, 200 trabajadores de instalaciones deportivas de la ciudad de Zaragoza van a ir a la huelga. Y es que en los últimos tres años de gobierno de las derechas se han perdido 19 puestos de trabajo en las instalaciones deportivas. Y más de 20 se van a jubilar en los próximos tres años. 19 puestos de trabajo es un recorte de casi un millón de euros en personal en las instalaciones deportivas. Esto ha llevado al cierre temporal de instalaciones deportivas en esta ciudad durante los últimos tiempos. Por eso, mañana los trabajadores van a la huelga, para que contraten más personal. No van a la huelga para pedir una subida salarial, ni van a la huelga para pedir mejoras concretas para ellos y ellas, sino que van a la huelga para que se contrate más trabajadores en el servicio de instalaciones deportivas y tengamos un servicio público de mayor calidad para todos y para todas. Por lo tanto, lo primero que queremos decir es nuestro reconocimiento al servicio público de estos trabajadores en huelga y nuestro apoyo absoluto a esta huelga de deportes. En estos momentos, el Gobierno de la Ciudad de PP y Ciudadanos está haciendo un decreto de servicios mínimos. Nosotros consideramos que lo que tendría que hacer es contratar personal, sentarse con los sindicatos y llegar a un acuerdo que permita que se siga prestando el servicio de instalaciones deportivas con calidad y se contrate a más trabajadores y trabajadoras. Parece este gobierno muy preocupado porque se puedan cerrar instalaciones deportivas por una huelga, pero no se le veía preocupado cuando las instalaciones deportivas se cerraban por falta de trabajadores y trabajadoras. Y esto denota... ¿Cuál es el verdadero objetivo que el gobierno de las derechas oculta a la ciudad de Zaragoza? Y es privatizar y externalizar nuestras instalaciones deportivas a grandes empresas. De esto también va esta huelga. Esta no solo es una huelga solidaria para que se contrate más personal por parte de estos trabajadores, sino que es una huelga porque los zaragozanos y zaragozanas tengamos unas instalaciones deportivas públicas de calidad. De eso también va esta huelga y por eso también todo nuestro apoyo. Porque en realidad lo que se está viendo es que este Gobierno lo que pretende es privatizar y externalizar las instalaciones deportivas, como ha ocurrido también en el barrio de La Almozara. Por eso, reiterar todo nuestro apoyo, llamar al apoyo y la solidaridad de todos los zaragozanos y zaragozanas con estos trabajadores que mañana comienza la huelga y recordar que si mañana no puedes ir a practicar deporte a una instalación deportiva, o si mañana o las próximas semanas se tienen que suspender ligas federadas porque no están abiertas las instalaciones deportivas, que todo el mundo recuerde que la responsabilidad es de Azcón y de este Gobierno de derechas, que lo que pretende es entregar nuestras instalaciones deportivas a grandes empresas para que hagan negocio con ellas. En estos momentos, el Gobierno está planteando la contratación temporal de trabajadores. Y hay que recordar que esta no es la solución. Eh, se han perdido 19 puestos de trabajo, pero, como digo, se van a hacer 20 jubilaciones en los próximos tres años. Y cuando tú tienes un contrato, un plan especial de empleo temporal de tres años, no puedes hacer más planes de empleo temporales y cuando finaliza no lo puedes prorrogar. Por lo tanto, dentro de tres años nos encontraremos que no solo nos faltarán los trabajadores que hoy se contraten, sino que nos faltarán los 20 trabajadores que se van a jubilar en los próximos tres años. Por lo tanto, nos encontraremos ante un shock de falta de personal que precisamente justificará su objetivo último y oculto, que es la privatización y externalización de los servicios de instalaciones deportivas. Y, en segundo lugar, queremos recordar que este Gobierno, que en estos momentos está preparando un decreto de servicios mínimos, que ayer entregó a los sindicatos una propuesta, recordarle que este servicio no es un servicio esencial que no tuvo decreto de servicios mínimos en anteriores huelgas, la más cercana es la huelga general del 8M del 2018, o tampoco tuvo mmm, tratamiento de servicio esencial durante la pandemia. Y hay un decreto de la propia consejera, de la señora María Navarro, que decretaba que las instalaciones deportivas no son servicios esenciales y que podían permanecer cerradas durante la pandemia. Por lo tanto, no tiene absolutamente ninguna justificación técnica ni jurídica que haya un decreto de servicios mínimos en instalaciones deportivas, que el gobierno deje de perder el tiempo y que haga en este 18 horas que quedan para que se inicie la huelga, que se siente con los sindicatos y que haga lo único que puede y debe hacer, que es contratar personal porque tiene dinero, tiene capacidad jurídica y económica, lo que tiene que tener es la voluntad política, olvidarse de ese... Eh, oscuro deseo del señor Azcón de hacer negocio con las instalaciones deportivas que contrate trabajadores, que genere empleo, que no se saque tanto el pecho cuando vienen empresas diciendo que van a generar empleo, que genere empleo él en lo que sí depende de él, que es el Ayuntamiento de Zaragoza y que garantice un servicio de calidad para todos los vecinos y vecinas. Nada más y muchas gracias.